muy poco es lo que parece y tus ojos no perciben tanto engaño escucha gritar tu corazón fuimos siempre divididos por banderas por colores se humano. Vuelve a conectar con tu interior y abre tu mente. No sigas el rebaño y ya despierta. Que Fuente, fuente. Confía en tu instinto y ten presente, presente. que podemos cambiar. No temas que el viento te pueda golpear, quédate en el ojo de este huracán. Respira profundo que ya pasará Respira, confía Respira, confía En un parto cambia el mundo Se derrumba lo profundo y todo llega Escucha el llamado en tu interior Y abre tu mente No sigas el rebaño y ya ¡Gracias! Sí. más que el viento te pueda golpear, quédate en el ojo de este huracán, respira profundo que ya pasa. Confía, confía, res...